y en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es cómo se pueden desarrollar teorías axiomáticas dentro de Isabel, y lo vamos a ver de dos formas. Bueno, primero, utilizando los contextos locales, y vamos a ver cómo desarrollar la teoría de grupo, o el principio de la teoría de grupo, ahí veremos que estaremos haciendo otra vez uso de todas las reglas de la lógica proposicional, de la lógica de primer orden y como os decía en una clase anterior en la mate, en esta asignatura como en la mayoría de las matemáticas el conocimiento es acumulativo es decir, que se va construyendo una cosa sobre otra ¿no? es decir, ya sé la primera capa sé sumar y ahora me voy a, a, a voy a aprender a multiplicar, para multiplicar necesita sumar Así que todo entonces para hacer desarrollos de teoría formalizada necesitamos la lógica de primer orden y para la lógica de primer orden necesitamos la lógica proposicional no vamos a necesitar lo de inducción, pero en fin a la inducción también se necesita otro también lo vamos a hacer eh, el desarrollo utilizando clases como las clases de Haskell y el último, si no queda tiempo, veremos otro ejemplo de desarrollo con teoría, con entornos locales y con instanciación que es las teorías de orden. En fin, he cogido teorías que deben de resultar muy conocidas. En matemática lo que quizás no es tan, sea tanto es cómo hacer el desarrollo axiomático y menos hacerlo dentro de un sistema de razonamiento como Isabel. Bien, pues empezamos con el primero. Voy a cambiar, pongo aquí la salida y vamos a empezar con la teoría de grupo. Bien, primero lo que tenemos que hacer es representar lo que va a ser un grupo. Y para nosotros, un grupo es un conjunto, el G dotado de una operación interna, el producto, que lo vamos a enseñar a escribir con un, con un punto, el elemento neutro, que lo vamos a representar por el 1 en negrilla. El in, la, y la operación inversa, la operación que dado un elemento, calcula el inverso. Estas son las operaciones que tiene que tener. Y eso, bueno, pues lo hemos hecho muchas veces eh, aquí. Pero además, como estamos en un sistema de razonamiento temático, además de las operaciones, le vamos a poner las propiedades que tienen que cumplir esas, esas, esas operaciones para que sea un grupo. Y lo que tiene que cumplir es... Que se tiene que cumplir la propiedad asociativa, que el 1 tiene que ser elemento neutro por la izquierda. Y el x', le voy a x', el x' es inverso, es decir, para cualquier x, x' es el inverso de x, que al multiplicar el inverso por la izquierda. Al multiplicar nos da el 1. Bien. Bueno, pues, ¿cómo? representamos esa estructura dentro de esa bella. Pues el entorno axiomático de los grupos lo vamos a definir de la siguiente forma. Mira, la palabra clave es local, ¿eh? un entorno local. El nombre del entorno va a ser un grupo. Después, los tipos de las operaciones. Va a tener el producto que va a coger bueno, dos elementos del grupo y me va a dar un resultado. Lo que pasa es que en lugar de escribir producto voy a escribir simplemente el punto y lo del 70, bueno, el L es que va a ser asociativo por la izquierda y 70 es cuestión de prioridades, para que, para que no haya problemas a la hora de los paréntesis. Tiene un elemento neutro, que es el 1, y hay una operación. Mirad que aquí lo que estoy poniendo la operación inversa, pero en lugar de escribir inverso con todas las palabras, lo que voy a escribir es el X y con el acento circunflejo. También le doy unas prioridades, pero esto es simplemente a la hora. Por supuesto, en lugar de usar las abreviaturas, uno lo podía usar todo con pro, neutro, pero en fin, la escritura sería más larga. Aquí, por ejemplo, podía uno escribir producto de neutro, con X es X, pero en fin, se lee mejor de esta manera. Bien, estas partes de aquí son las operaciones, ya hemos dicho. El producto, el elemento neutro y el inverso. Y además, en eh, es, eh, la parte de las hipótesis, ¿qué es lo que vamos a suponer? Para que sea un grupo, que se cumple la propiedad asociativa, que el 1 es el elemento neutro por la izquierda, y que el X' es el inverso de X por la izquierda. Y a esas propiedades pues le doy nombre, asociativa, neutro y, neutro por la izquierda, inverso y, inverso por la izquierda. Aquí acabamos de definir el entorno axiomático de los grupos. ¿Ha quedado clara la definición? Bueno, hay un detallito en la definición que se podría preguntar. Es decir, ¿cómo estoy escribiendo el 1 y cómo estoy escribiendo...? Eh, sí, esto es por la forma... Eh, a ver... Vengo aquí. Esto es por la forma de asociar. Aquí, infit, lo que le está diciendo es que lo voy a poner en medio. Que El, el infit, en lugar de usar el producto XY, voy a escribir X.I .Y, y el punto va a ser un operador infijo. El L, lo que significa que va, a ser, que va a asociar por la izquierda. Es decir, que si no le digo nada, está asociando por la izquierda. Y el 70 es una cuestión relativa, es decir, para que no haya conflicto, es decir, ¿quién asocia antes el igual o el producto? Pues decimos que asocia antes el producto, el producto tiene mayor prioridad. Eh, vamos, eh, el, el 70, que es la prioridad, pues tiene una prioridad mayor que el igual. Pero esos números no los preocupéis, que estos números siempre os los daremos en los enunciados y a veces simplemente en las operaciones. Y aquí lo mismo, esto es cuestión de prioridad. Es para, porque si no, no sabría cómo está asociando. ¿Ha quedado claro, María? Vale. Bueno, pero lo que os decía es que sí quedaba un detalle tonto, porque es un detalle sintáctico, que cómo he escrito el punto. Hombre, uno se podía ir aquí a la, a las tablas de los símbolos y buscar dónde está el punto. Bueno, pero lo digo: el punto es escribir la barra seguido de C dot sin espacio. Por ejemplo, yo escribo barra C dot y veis que completa y pone el símbolo. Bueno, pues ese es el punto. Y el 1, ¿cómo se escribe? Barra y 1. Veis que con C completa y me escribe. El 1 en negrilla. Bueno, y el acento circunflejo es darle los veces, a, a, la tecla, a la tecla donde está el acento circunflejo. ¿Vale? Bueno, esto es cuestiones sobre cómo hacer la notación. Y ya digo que esto es para que esta notación, bueno, pues se parezca lo máximo posible a la notación matemática. Eh, porque son distintos. Es decir, el 1 eh, el normal es el número 1 de los. Que es un número entero. El símbolo 1, pues no tiene significado. El símbolo 1 solo se comporta con este de aquí. ¿Está clara la diferencia? Bueno, y además aquí en lugar de este, pues yo qué sé, podría haberle puesto otra letra, pero es que otras letras podrían entrar en conflicto. Bien, ya tenemos el, el, el contexto axiomático de los grupos y ahora vamos a empezar a demostrar propiedades. Y ahora quiero demostrar propiedades en la teoría de grupos. Entonces, ¿qué hago? Pues digo, voy a abrir, aquí un contexto, en donde voy a suponer que tengo grupos. Eh, Adrián dice... ¿No hay problema con que al elevar tenga el mismo símbolo que la inversa? Eh, bueno, es que al elevar tendrás que elegir otro símbolo distinto, claro. Pero, pero en principio aquí no hay potencia. Solo tengo inversa y no tengo definido potencia. ¿Vale? Bueno, y no, y no lo voy a definir. <ríe> no hay problema. Bien, abro... El contexto axiomático. El abro es la palabra contexto, el nombre del contexto axiomático que voy a usar y el principio. A partir de aquí es como decir, me voy a meter en la teoría de grupo y estoy en la teoría de grupos hasta que escriba la palabra final y cuando escriba la, fin, la palabra final ya se encierra el contexto. Bien, pues en el contexto de los grupos... Lo primero que voy a demostrar, la primera propiedad que voy a demostrar es que aunque el x' es el inverso por la izquierda, también se cumple que x' es inverso por la derecha. Es decir, que x por x' es igual a 1. No, es que no tengo, es que no tengo definida la función potencia. No puedo elevar al cuadrado. Veis que aquí no hay... No tengo, de, del grupo, lo único que tengo definido es esto. No hay potencia. Bueno, bueno, eh, tengo que demostrar que x por x' igual a 1. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Primero vamos a hacer la demostración automática. Esa es la que Isabel hace solo y nosotros después lo que queremos es analizarla. Llegar a la más detallada posible. Bien. Primero, el lema. El lema es lo que me dice que X por X' es igual a 1. ¿Cómo le puedo decir a Isabel que me haga la demostración automática? Sin trabajar nada, que todo el trabajo lo haga Isabel. Pues me vengo aquí a la pestaña el Leamer y le digo, búscame la demostración. Entonces... <coughs> Eh, le digo, Aplin está buscando la demostración y ya la ha encontrado. Dice, se puede demostrar usando el método METI con la propiedad asociativa, inverso por la izquierda y neutro por la izquierda. Bueno, pues cojo eso. Lo que me ha dicho, en fin, lo de cogerlo es una cosa así de sencilla. Es decir, si aquí esto no lo hubiese tenido... Le digo, venga, le doy aquí, vaya, aquí, le digo, ta, ta, ta, búscalo, lo encuentra, además lo encuentra en 26 milisegundos, así que lo encuentra instantáneamente, bueno, y si le digo que lo ponga, pues ahí está, bueno, lo dejo ¿Veis? Eh, bueno, trae también, lo que pasa es que trae llama a más, método, Es decir, si en lugar de usar el leamer, uso try, lo está buscando primero. ¿Veis que tarda más, no? ¿Eh? Sí, pero lo está buscando. Porque cuando le digo trae, try está usando demuestra directo, quiche, traicero, el leame, nitti y más cosas. El trae es un conjunto de métodos, lo está intentando todo. Entonces, fíjase que trae, en este caso casi ni lo encuentra. Si en lugar de trae, bueno, ya la ha encontrado. ¿Vale? Lo ha encontrado aquí, pero ¿quién lo ha encontrado? El leame. Eh, en lugar de trae, podía haber dicho. Vale, en lugar de este, en lugar de try, eh, usar try cero. ¿Veis? Try cero está intentando con estos métodos y no lo ha encontrado. O bien, que era lo que os decía, no usar ni try, que es un conjunto de métodos automáticos, ni try cero, sino usar directamente, lo podía haber un puesto aquí en lugar el de ah. y veis que el de Hammer lo encuentra instantáneamente porque instantáneamente porque no está buscando con tantas posibilidades a reducir el conjunto de posibilidades el de amé solo uno dentro de los detrás vale Está claro, ¿no? Y además, mira que el SDAM, como lo hice antes, no lo tenéis ni que escribir, sino simplemente le dais al botoncito, pues, instantáneamente sale la demostración. Bueno, entonces ya lo tengo y ahora lo que quiero es hacer la demostración detallada. ¿Cómo se hace la demostración detallada? Bien, pongo la propiedad. Bueno, recordáis lo que, sirve, lo que hace este menú. El menú es no intente nada, si lo pongo aquí me daría un error por eso hay que pararlo pues no, no sabe qué método empezar y empezamos ¿cómo se hace la demostración a mano? porque ahora estamos siempre la demostración a mano o lo que llamamos la demostración en el lenguaje natural matemático pues es una cadena de igualdades ¿yo que tengo que hacer? empiezo por la parte izquierda de la igualdad y tengo que llegar a la parte derecha y en cada paso Usar un, una regla, un paso atómico. Vale, claro, si les digo un, en un paso le digo por oh, 5, bueno, he perdido los detalles. Entonces, vamos al primer paso. Eh, como yo sé que 1 es el neutro por la izquierda, entonces x por x' lo puedo multiplicar por 1. ¿Y qué es lo que estoy usando? Que el 1 es el neutro por la izquierda. Ahora mira, en este paso, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mira que aquí, aunque no se ve, es como si estuviesen los paréntesis en la derecha. Entonces, ¿qué es lo que estoy cambiando? El orden de los paréntesis en el producto. ¿Cuál es la propiedad que me permite cambiar el orden de los paréntesis? La propiedad asociativa. ¿Vale? Ese ya lo no tengo. Vamos al siguiente. ¿Aquí qué es lo que estoy haciendo? Aquí, ¿qué es lo que he hecho? A ver, mira, se ve más fácil aquí. El 1, ¿quién es? El 1 es, en realidad, el inverso de equi, el inverso del inverso de X por el inverso de X. ¿Por qué? Porque el, inverso, porque el inverso del inverso de X es el inverso de X por la izquierda. Aquí estoy usando la izquierda. ¿Me ha quedado claro este paso? Este paso de aquí, lo que pasa es que aquí al, al quitarse los paréntesis se, se ve menos. Pero lo que estoy haciendo es que esto de aquí es exactamente el 1. Y todo esto tiene los paréntesis. Bueno, ahora, de aquí a aquí. Mirad, miradlo aquí porque yo digo que aquí, como Isabel quita los paréntesis y no se ve. Pero ¿qué he hecho al pasar de esta expresión a esta? Otra vez lo que he hecho ha sido cambiar de orden los paréntesis y luego la propiedad que he aplicado es la asociativa. Y ahora, al pasar de aquí a aquí, ¿qué es lo que he hecho? Mirad, aquí que tenía el inverso de x por x, y aquí en lugar del inverso de x por x, ¿quién tengo? El 1. Luego lo que he aplicado, ¿qué ha sido? La propiedad del inverso por la izquierda. Ahora, de esta expresión, eh, voy a ponerlo de las líneas para poder decir... La línea. De la expresión que tengo en la línea 68 a la expresión que tengo en la línea 70, ¿qué es lo que he hecho? ¿Veis que otra vez lo que estoy haciendo es cambiar de orden los paréntesis? Luego, ¿qué propiedad es la que estoy usando? La asociativa. Y de la línea 70 a la línea 72, ¿qué es lo que he hecho? Que en lugar de 1 por el inverso de X, he escrito el inverso de X. ¿Pero esa qué propiedad es? La propiedad del elemento neutro. Y por último, el inverso del inverso de X por el inverso de X, eso es 1. ¿Por qué? Por la propiedad del de neutro, eh, eh, por la propiedad, a ver, eh, no, el 1 aquí, este es 1 por la propiedad del inverso por la izquierda. Y este 1 es donde tenía que llegar. Es decir, con eso ya llego al final, a la tesis. El principio era x por el inverso de x, el final 1. Y ya tengo la demostración. Voy a echar un poquito para abajo. Y aquí está la demostración. Ah, no se consigo. Bueno, le quito esto. Tenemos la demostración completa. ¿Alguna pregunta sobre esta demostración? ¿Veis que es como se hace en matemáticas, como habréis hecho, supongo, en álgebra básica en primero? Está claro, y está claro que en cada uno de los pasos, pues lo que estoy usando solo es una regla. Por eso, en cada paso una regla, y veis que todo es simplificación usando solo una regla. ¿Está claro? Alguien que diga algo. Vale, pues si esta ha quedado claro, vamos a la siguiente. La siguiente, a ver, dice lo que se utiliza en el sing only Son las definiciones de arriba, efectivamente. No, qué teorema. Es que estas definiciones, a ver, no son las definiciones, son los axiomas. Mira, estos axiomas, si yo le pregunto aquí, cuando estoy en el entorno, si yo le pregunto ¿Qué es lo que dice, aquí, THM, ¿qué es lo que dice neutro I? Bueno, voy a poner la salida, y lo que me dice que neutro I es que 1 por X es X. Son <risa> teoremas, son teoremas dentro de la teoría, si estoy fuera de la teoría no lo puedo usar. ¿Está claro, José Antonio? Estos tres axiomas, cuando estoy dentro de la teoría, los axiomas los puedo usar como los teoremas. ¿Vale? Y aquí, fíjate que te lo muestra. ¿Vale? Bueno. Entonces, seguimos. Esta fue nuestra primera propiedad. Y ahora vamos a demostrar que en los grupos el 1 también es neutro por la derecha. Es decir, que x por 1 es x, sea quien sea el elemento x, siempre que esté en la teoría de grupo. Bueno, la demostración automática. Ya, aquí tengo el enunciado y que os decía, ¿cómo puedo hacer la demostración automática? Pues esto es, Manolito, dale al botoncito. Nos vamos a esta pestaña. le digo que me lo demuestre automáticamente. Pongo aquí, digo, demuéstramelo pues ya está. 26 microsegundos ya tengo la demostración. Pero vamos, ¿yo qué he hecho? Nada, darle a un botoncito. Ahora sí vamos a hacer la demostración. Ahora, nos venimos otra vez a la salida y vamos a hacer la demostración detallada. Y otra vez. ¿Esto qué? Es? Una ecuación. ¿Cómo vamos a demostrar una ecuación? ¿Cómo se hace en lenguaje natural matemático? Empezar por la parte izquierda, y hay que llegar a la parte derecha. Bueno, pues empezamos. Bueno, como siempre, vamos a ir otra vez viendo paso a paso. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Hombre, el 1 es lo mismo que el inverso de x por x. ¿Por qué propiedad? Por la propiedad de... El inverso de la izquierda, por la propiedad axioma como lo queráis llamar, pero es un axioma de la teoría de grupo, y en este contexto estoy trabajando con la teoría de grupo. En el siguiente paso, de esta expresión a esta, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente cambia el orden de los paréntesis, es decir, que aquí lo único que he aplicado es la propiedad asociativa. De X por el inverso de X a 1, ¿qué propiedad es la que he aplicado? La que acabo de demostrar. Porque, ¿cuál es la propiedad que acabamos de demostrar anteriormente? La propiedad de inversos por la derecha. Por eso, en la teoría, como en la matemática, todo es acumulativo. Todo lo que demuestre, lo puedo usar en las siguientes demostraciones. No es empezar siempre desde el principio. No es un eterno principio. El eterno principio, lo mismo en la guardería, está bien, pero en, a este nivel ya no. Hay que ir acumulando. Bueno, entonces, aquí ya he usado el inverso derecha. Y en el siguiente paso, 1 por x igual a x. ¿Qué estoy utilizando? Pues lo que estoy utilizando que el 1 es el neutro por la izquierda. Y ahora, ¿a dónde tenía que llegar? Tenía que llegar a x. Bueno, pues entonces ya lo tengo. Esta demostración ha sido hasta más corta que la anterior. ¿Está clara la segunda demostración? ¿Y que en la segunda he usado la primera? Bien, pues vamos a seguir avanzando en nuestro desarrollo de la teoría de grupos. Nuestro desarrollo axiomático de la teoría de grupos. El siguiente. Que en los grupos se tiene la propiedad cancelativa por la izquierda. ¿Qué significa la propiedad cancelativa? Pues si yo tengo tres elementos cualquiera del grupo. X. Y y Z Si X por Y es igual a X por Z Es equivalente sí, si solo sí si, A decir que Y y Z Tienen que ser iguales En fin, cancelo la X que está en la izquierda Bueno ¿Cómo se hace la demostración automática? Mirad La demostración automática es Manolito dar el botoncito Vamos otra vez a la pestaña del AME Le digo muéstramelo y otra vez me ha hecho la demostración. ¿De acuerdo? Y además la demostración, si os dais cuenta, la demostración ni a veces ni reutiliza los anteriores, se va a los básicos. Y además, como siempre, los tiempos son... Cuidado, que aquí no le he dicho que estoy siempre con la misma. A ver, que la demuestre. Y aquí dice, asociativa, inverso por la izquierda, neutro por la izquierda. Y esta la ha usado en 56. Esta y... Un comentario. Mirad, veis que aquí salen unos nombres que no sé si alguien sin, sabe qué significan esos nombres. ¿Alguien sabe lo que significa la E y qué significa espacio? Nada. Bueno, alguien dice, no, no lo sé. Mirad. Lo que hace Isabel, no, lo que hace Isabel es coge la propiedad que está en lógica de orden superior, la transforma en una de primer orden. Y esto de aquí son demostradores automáticos. Demostradores automáticos de primer orden. Los demostradores automáticos es que ellos solo buscan la demostración. Si uno de los demostradores automáticos encuentra una demostración, le dice a Isabel, la he encontrado y en la prueba lo que he usado ha sido estos, estos lemas. Y entonces Isabel dice, bueno, pues como ya el demostrador me ha dicho qué es lo que tengo que usar, usa el METIS, que es un método parecido al que usan los demostradores, usa la regla METIS con la regla que te ha dicho el demostrador. En este caso, el demostrador es... Ha tardado 41 mil microsegundos en encontrarla. El spa un poquito más, 56. Pero es que se lo manda a distintos demostradores externos. ¿Vale? Bueno, pero estas son las demostraciones que ha encontrado Betty y ha usado. Vamos, bueno, ha encontrado los demostradores automáticos y se la ha pasado a Isabel. Pero si la quiero hacer detallada. ¿Esto cómo lo hago? ¿Cómo demuestro esta igualdad? Ven, alguna idea. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demuestro que estos dos términos son iguales? Y además, fijarse que aquí estos paréntesis son necesarios, porque si no, no sabría y saber cómo asociar tantas igualdades juntas. ¿Cómo se hace la demostración? Eso es lo que dice Laura. El igual es lo mismo que el sí, solo sí. Entonces, si hago la demostración, mirad, pongo la demostración, <coughs> esto es lo que tengo que demostrar, y mirad que cuando le doy a demostración, ¿qué me está diciendo? Suponiendo la parte izquierda, hay que llegar a la derecha, y suponiendo la parte derecha, hay que llegar a la izquierda. Esto es simplemente con la regla de introducción del IF. ¿Vale? Bueno, pues para hacer la primera, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que suponer la parte izquierda y hay que llegar a que i igual a 0. Bueno, lo de suponer la parte izquierda, pues esto es lo que hago aquí, supongo la parte izquierda. Bien, y ahora aquí viene un paso en el que me voy a detener. Mirad, de aquí puedo pasar a esta... Es decir, lo voy a poner un poco más arriba. Si yo tengo que xy es igual a xz, entonces el inverso de x por xy tiene que ser lo mismo que el inverso de x por xz. Eso todo el mundo lo ve evidente. ¿Lo veis evidente? No, porque estoy multiplicando dos términos por, el, por la inversa de x. Bueno, por supuesto, estas son Aquellas que, os digo algunas veces, cuando lo estoy haciendo, hombre, uno dice, es evidente y esto por simplificación tendría que salir. Hombre, en el primer intento, porque la detallada es una cuestión de niveles, hasta qué nivel de detalle llegamos, el totalmente detallada es al sin only, pero cuando uno lo está haciendo, aquí, tú dices, bueno, antes de nada, me voy a garantizar de que esto está bien. Es decir, Isabel lo sabe hacer solo. Si le decís por sí, veis que lo ha aceptado. Pero ahora yo quiero hacerlo por sin sí only. Y dice, hombre, eh, ¿cómo? Bueno, esta la hemos hecho muchas veces. Mira, si yo le digo, pues lo que voy a usar es esta regla, la de la congruencia, control C, control V, si digo, el teorema de congruencia, el teorema de congruencia, que lo hemos usado muchas veces ya, es que si x y, y son iguales, entonces, sea quien sea la función f, f de x va a ser igual a f de y. Bien, pero si yo le digo, vengo aquí, le digo, ya sé, ya está, lo he encontrado y sé que lo va a hacer por la congruencia. Y veis que no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque no sabe, porque no encuentra las sustituciones convenientes. Y entonces, si ustedes hay lo que yo quiero demostrar, en realidad en el axioma de congruencia, que es este de aquí, ¿por quién quiero sustituir la X? La X tendría que ser X por Y. ¿La Y quién tendría que ser? x por z y la operación que es multiplicar. Entonces, mira, esto es poco a poco. Vamos a verlo con detalle. Control C. Mira. Si yo lo pongo, veis que hay tres incógnitas, la x, la y y la f. Si yo ahora de ahí poco a poco después lo borro le voy a especificar la variable, digo, en la regla de congruencia. Y ahora empieza a especificar. Y digo, en lugar de la X, en lugar del primero, que es la X, escribe, no escribí, lo voy a escribir aquí. Control C, Control V. Bueno, los voy a poner los dos juntos. Se pueden poner los dos juntos y lo vemos mejor. ¿Veis qué es lo que ha hecho el off? El off que ha hecho. ¿Quién era la primera variable? Interrogante x. ¿Por quién hemos dicho que sustituya la primera variable? Por el producto de x con y. Entonces, en lugar de interrogante x, ¿qué pone? El producto de x por y. Y aquí, en lugar del interrogante x, ¿qué está poniendo? El producto de x por y. ¿Ha quedado claro lo del off? No, si pongo regla tampoco funciona. Bueno, pues ya lo tengo la primera. ¿Con esa sustitución ya será suficiente? Es decir, si yo aquí, en lugar pues este no me ha funcionado, digo, bueno, le digo la sustitución de la primera. Control-C. Esto es la regla en donde le estoy diciendo... No, no, tampoco... Tampoco veis que tampoco funciona. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, además de decirle por quién tiene que sustituir la primera, le digo por quién tiene que sustituir la segunda. La segunda le digo que la sustituya, la I, esta de aquí, digo sustituye esta I por el producto de X y Z. ¿Vale? ¿Veis qué? ¿Qué ha hecho? En lugar de X, ¿qué está poniendo? X por Y. En lugar de Y, ¿qué está poniendo? X por Z. La F no se la ha dicho. Pero ahora que dice, F, F aplicado a X, Y, tiene que ser lo mismo que F aplicado a X, Z. ¿Me hará falta también decirle la F? A veces sí, y más adelante vamos a ver que hasta hay que decirle la F porque no es capaz de encontrar la sustitución. Pero bueno, voy a coger control C, lo pongo aquí y veis que ahora ya sí ha hecho la sustitución. Ha hecho con la regla de congruencia sustituyendo la primera variable por, por el producto de X con Y y la segunda variable por el producto de X con Z. ¿Ha quedado claro este paso? Que a veces hay que especificar porque si las sustituciones no son evidentes, y saber no encuentra la sustitución. Hombre, no la encuentra si vamos a todos detalles, porque si hubiésemos puesto por sí sin decirle la regla, hombre, ahí sí la encuentra porque está usando más métodos, sin está englobando más métodos. ¿Vale? Ha quedado claro, ¿no? Bien. Entonces, quito todo esto. Bueno, os lo dejo ahí comentado como estaba. Lo dejo comentado, por no vaya a ser que al final alguien quiera preguntar algo y ya lo tengo escrito, para no tener que volver a escribir. El segundo sí lo cambio y ya hemos dado este paso. Bien. Entonces. ¿Cómo paso de la expresión de arriba a la de abajo? Es decir, de expresión a esta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es cambiar el orden de paréntesis en la primera y cambiar el orden de los paréntesis en la segunda. ¿Cuál es la regla que me permite cambiar el orden de los paréntesis? La regla asociativa. Siguiente paso. Aquí, ¿qué estoy haciendo? En lugar del inverso de X por X, estoy escribiendo 1. Y aquí, en lugar del inverso de X por X, estoy escribiendo 1. ¿Qué regla he usado? La regla del inverso por la izquierda. Y aquí, en lugar de 1 por i estoy escribiendo Y. Y en lugar de 1 por Z, estoy escribiendo Z. ¿Qué regla he usado? La regla del neutro por la izquierda. ¿Ha quedado clara la primera parte de la demostración? Y veis que en todos los pasos, todo lo que tenemos es sin ir especificando la regla. Bueno, con eso hemos demostrado la mitad. Hemos demostrado el primer objetivo. Ahora nos queda demostrar el segundo. El segundo, suponemos y ese, y otra vez. Tengo que demostrar, pero fijarse. Si lo que estoy haciendo es multiplicar por X, ¿pero qué pasa? Pues que otra vez... Si le digo, mira, si le quito lo de las sustituciones, veis que no la encuentra ¿Y qué sustituciones son las que tengo que hacer? Otra vez, mira, ¿por quién tengo que sustituir el primero? El primero, lo pongo aquí, el primero lo tengo que sustituir por i, y el segundo lo tengo que sustituir por Z. Veis aquí, Mira, quito el comentario para que lo veáis. La regla de congruencia es: si interrogante X, voy interrogante Y, pero yo ¿qué es lo que quiero? Yo lo que tengo aquí es que Y es igual a Z. Entonces, en lugar de interrogante X, ¿qué tengo que usar? Y, en lugar, ah, vuelvo aquí, en lugar de interrogante Y. En lugar de la segunda variable, que tengo que usar? Z. Pues entonces estas son las sustituciones que necesito. Porque ahora, con esas sustituciones, en lugar de dejarlo con variables, me está diciendo, si I es igual a Z, cuando le aplique una función a e, F ahí, es lo mismo que aplicarle esa función F a Z. ¿Vale? Ha quedado claro otra vez que otra vez he necesitado especificar las sustituciones. Bueno, eso en, en esta regla, es decir, cuando el número de variables, eso pasa porque en esta regla hay tres variables, está la x, la y, la f. Cuando el número de variables aumenta, pues la unificación se complica y, eh, y entonces hay que decirla, hay que decir, es esta regla sustituyendo esta variable por este valor, esta variable por este valor y ya está. Eh, las primeras las puede dejar... Esa es una buena pregunta. Mirad, mirad esto. Vuelvo para atrás. La pregunta de Adrián. Mirad, supone eh, aquí, voy a poner esta, control C, y pongo esto de aquí. Mirad, supone que solo quiero cambiar la I, y la primera no. Entonces, ¿qué hago? Pues la primera la dejo igual, ¿Veis que ha hecho este subrayado? Mirad, la primera no la ha variado. La segunda la sustituyó por Z. ¿Está claro, Adrián? La que no cambia la deja con el subrayado y van en orden. Eh, lo de darle a la F también. También lo vamos a hacer, pero ese ejemplo está más abajo. Más abajo vendrá una en donde, además de decir lo que vale la X y lo que vale la Y, hace falta decir lo que vale la F, porque si no, no lo encuentra. Bueno, dejo esto comentado aquí. Esto se queda comentado y ya está. Bueno, siguiente ejemplo. En los grupos, el elemento neutro por la izquierda es único. ¿Qué quiere decir que el elemento neutro por la izquierda es único? Pues si es un elemento tal que para todo x se tiene que e por x es igual a x, entonces e tiene que ser igual al elemento neutro. Bueno, ¿cómo se escribe, eh, ¿cómo se escribe esa propiedad? Pues supongo que e por x es igual a x. En sí, aquí está el implícito que le... Es para todo y lo que tengo que demostrar entonces es que el 1 igual a él. Bueno, uso la hipótesis y ¿cómo sería la demostración automática? A pesar de aquí, pues lo de siempre. Le doy a el de AME, le digo que lo aplique, que está buscándolo, ya he encontrado una, ha tardado 22 segundos y mirad que la que pone dice, usa la asociativa, que era de unos hacia más, pero también el inverso el inverso por la derecha y el neutro por la derecha. Esas son dos de las que hemos demostrado. Así que esa también la usa en la búsqueda. Bueno, pero nosotros no queremos la automática. En fin, la automática nos sirve de decir, bueno, pues fundamentalmente estas tres son las que voy a utilizar. Pero ¿cómo demuestro la propiedad? Es decir, tengo que demostrar que uno es igual a él. ¿Y eso cómo lo hago? Bien, pues... <coughs> Voy a hacer una cadena de igualdades. Voy a empezar por la parte izquierda, por el 1, y tengo que terminar en el e. Vea, la primera igualdad. 1 es igual que x por el inverso de x. Aquí estoy usando que es eh, la propiedad del inverso por la derecha. Pero la hipótesis que me decía, la hipótesis me decía que por x es igual a x. Luego aquí en lugar de este x que puedo poner. Eh, eh, cuidado. Vaya, aquí, aquí, en lugar, vaya, voy a hacerlo, aquí, eh. aquí. en lugar de X, puedo poner, eh. que cuando lo doy se, se va, vale. Ahí va, E por X. Bien. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mirad, aquí <coughs> lo que estoy usando es el axioma. Pero si usáis el axioma, eh, si eso queda claro, la, la, la, la, la, la, la, la hipótesis, la hipótesis es que E por X es X. Pero yo, pero la hipótesis, pero lo que yo quiero, a ver, sí es que x es igual a e por x, pero yo quiero que e por x sea igual a x. Es decir, le quiero dar la vuelta a esta igualdad. Entonces, mira aquí. Aunque el axioma es... Lo pongo los dos juntos. ¿El axioma quién es? Que e por x es x. Pero si le quiero dar la vuelta, ¿qué es lo que le digo? Usa el simétrico. Es lo mismo que poner ten sin. Pues el simétrico. El simétrico de una igualdad que cambia de orden. El el, intercambia el lado izquierdo y el lado derecho. Y esta es la sustitución que estoy haciendo. Estoy sustituyendo X por E por X. Pero le he tenido que dar la vuelta. ¿Vale? Y además, llegamos a lo que habéis estado preguntando. Bueno, eso es en parte. Es decir, ya lo tengo... Por supuesto, si no me meto en detalle, si digo usando el axioma y si no me meto en detalle, digo por fin. Ya está. Eh, Isabel lo sabe. Ahora el problema es qué es lo que ha usado. Analizar qué es lo que ha usado Isabel. Y ahora, en esto de las reglas, mirad que voy a poner... especificar el tercero, mirad, aquí, este, hay aquí, mirad, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Aquí, el primero que es que el interrogante x lo tiene que sustituir por x, el segundo, el interrogante y lo tiene que sustituir por el producto de por x. Y ahora, la función f que se aplica a este a este, la función f, ¿qué es lo que hace? Es multiplicar por el inverso de x por la derecha. Si yo no le digo nada, es decir, suponéis que no le he dicho eso, sino solo le he dicho las dos primeras sustituciones, la tercera no se la digo, vaya, eh, ah, sí la he encontrado, es decir, no no ha sido necesario, en fin, lo, tenía, lo tenía hecho de otra manera con el single y sí ha funcionado. Pero de todas formas, os digo que esto sería la última especificación. Es decir, si especificáis todo, lo que pasa es que estáis especificando demás, que eso se podría haber quitado. Pero ha quedado claro cómo especificar hasta la operación. mira que cuando he hecho la especificación, lo que he escrito con la sustitución, es exactamente lo que quiero demostrar. Que si X es igual por X, entonces X por el inverso de X es lo mismo que E por X por el inverso de X. ¿Vale? Bueno, lo dejo comentado que es como estaba. Aquí lo dejo comentado. Este era el paso en donde hemos tenido que especificar y además darle la vuelta... Y a partir de aquí ya todos los demás son simples, porque de esta expresión a esta que he hecho, cambia el orden de los paréntesis. La asociativa, x por el inverso de x, ¿qué propiedad es? El inverso de la derecha. Y e por 1, ¿quién es? E por 1 es que el 1, que es el neutro por la derecha. Y e es donde tenía que quedar. vale Así que la demostración me queda... Así de simple. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es que en los grupos, los inversos por la izquierda también son únicos. Es decir, si x' por x es el elemento neutro, entonces el inverso de x tiene que ser igual a x'. Mirad, esto sería la propiedad, no voy a insistir, la automática me la, la hace con el leame, pero vamos a la estructurada. ¿Cómo sería la demostración estructurada? Bien. Esta es la que hemos hecho. Es la siguiente aquí. ¿Cómo sería la estructurada? Tengo que demostrar que el inverso por la izquierda es único. Y además le estoy dando nombre. Bien. Pues... Lo que tengo que demostrar, una cadena de desigualdades, empiezo en el inverso de X y tengo que terminar en el X'. ¿Qué hago en el primer paso? Pues aquí lo que estoy multiplicando es, vamos, lo que estoy haciendo es utilizar que el 1 es el neutro por la izquierda. Pero el 1 estoy suponiendo, aquí está la hipótesis, que el 1 es lo mismo que el X... ¡Ah! Se va para allá esto. El 1 es lo mismo... que x por x. Otra vez, le he tenido que dar la vuelta y he tenido también que especificarlo. Aquí estoy diciendo que el primero lo sustituya por 1 es Es lo mismo que hemos estado haciendo los anteriores. Ahora, de esta igualdad a esta que estoy haciendo, simplemente cambiando el orden de los paréntesis, es decir, la asociativa. x por el inverso de x es el 1 por la propiedad del inverso de la derecha que ya hemos demostrado. Y el x prima por 1 es x' por la propiedad del neutro por la derecha y así queda completa también esta demostración. ¿Ha quedado clara la demostración del ejemplo 5? Vale, pues vamos a ver la siguiente. La siguiente es que el, es la propiedad de cómo se hace la inversa de un producto. La inversa del producto de X por Y es el producto de las inversas, pero cambiado de orden. Es decir, esto va a ser la inversa de Y por la inversa de X. Lo que asume no lo usa en la D. Sí, lo que asume está aquí. Lo he usado en el paso 193. ¿Lo veis, María? Vale. Bueno, pues vamos a ver eh, la demostración automática. Esa ya la hemos hecho muchas veces, eso es, Manolito, dale al botoncito, nada. Ahora vamos a hacer la, la detallada, pero la detallada, mirad que aquí introduzco otra idea nueva. La idea nueva es que yo he usado ya, yo he demostrado ya, la unicidad de los inversos. Entonces, y, y aquí lo que quiero demostrar es que el inverso de x por y es igual a esta expresión, al inverso de x multiplicado, al inverso de y multiplicado por el inverso de x. Si uso las reglas de la unicidad de los inversos, entonces, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Pues lo que tendría que demostrar es que realmente el inverso de y por el inverso de x es el inverso perdón, de x por y. Es decir, si yo demuestro que esta expresión multiplicada a la izquierda de x por y, bueno, pues eso por la regla de un... De, como sé que el inverso por la izquierda es único, entonces esto tiene que ser igual necesariamente al inverso de x. ¿Está claro ese paso? Que como sé que el inverso es único, pues lo único que tengo que demostrar es que el inverso de y por el inverso de x es 1. Bueno, pues esto es lo que tengo que demostrar. Ah, otra vez esto se va. Esto es lo que tengo que demostrar. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que demostrar es una igualdad. ¿Cómo lo voy a demostrar? Otra vez, ya no va a haber ninguna novedad más. La única novedad estaba en haber empezado a través de la unicidad de los inversos. Empiezo por la parte izquierda. En esta expresión, ¿qué he hecho? Cambia de orden. ¿Cuál es la regla que me permite cambiar de orden? Pues la regla, la regla asociativa. En el siguiente paso, ¿qué he hecho? Pues que en lugar del inverso de x por x, que es lo que estoy poniendo? El 1. ¿Qué propiedad estoy usando? La de inverso por la izquierda. Eh, que el inverso de y por 1 va a ser el inverso Inverso de I que regla E, neutro por la derecha, y que el inverso de I es I que regla E, el la regla del inverso por la izquierda, y el 1 es donde quería llegar, luego ya tengo completa la demostración, mirad que la demostración está completa. ¿Alguna pregunta del ejemplo 6? Bueno, pues si no hay ninguna, pasamos al ejemplo 7. Y lo que quiero demostrar es que el inverso del inverso de un elemento, el inverso del inverso de X, es lo mismo que X. Bueno, la automática. Bueno, pues eso, mirad que aunque sea raro, aquí nos ha aparecido Belash, pero la demostración la hacemos como siempre. Le digo a el Leamer que me busque la demostración, bueno, y veis que me ha dado... La primera, usando inverso por la derecha y la unicidad del inverso por la izquierda, utiliza la regla de Velázquez. Bueno, esa es la automática, esa es la que he puesto aquí, la que me ha dicho, la que ha encontrado Isabel, pero ahora vamos a intentar demostrarla. ¿Cómo? Pues otra vez usando la misma estrategia que en la prueba anterior. Porque usando otra vez la unicidad del inverso, ¿en realidad qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo único que tengo que demostrar es que X por el inverso de X es 1, esta igualdad. Y esto es una igualdad que, lo vamos, que se demuestra simplemente porque el inverso de X por el inverso de la derecha, ¿sí? que no hay. Bien, y el siguiente ejemplo, que la uh, inversa es inyectiva, es decir... Que si el inverso de X es igual que el inverso de Y, entonces X y, y Y tienen que ser iguales. Por tanto, si yo supongo que el inverso de X es lo mismo que el inverso de Y, lo que tengo que demostrar es que X es igual a Y. Y hacerlo automáticamente, bueno, si le dais al Leamer, que lo hemos hecho ya muchas veces, veis que el de Leamer, bueno, pues me da la demostración automáticamente. Vamos a ver la detallada, que es la que nos interesa. Bien, lo que tengo que demostrar es que estas dos expresiones son iguales. Bueno, pues usando el axioma, otra vez, eh, a partir, aquí, yo sé que el inverso de x es lo mismo que el inverso de y. Y aquí que le estoy aplicando una función. ¿Qué función? ¿Y quién es quién me permite aplicar funciones? Las reglas de congruencia eso sí, le he tenido que decir la sustitución entonces ya lo tengo y como anteriormente aquí el, el este, lo he dejado de versiones anteriores esto. entonces se demuestra el, el, entonces me falta una n entonces se demuestra en fin, mira si yo sé que el inverso del inverso de x ¿eh? pero ¿quién es? Por el inverso del inverso. El inverso del inverso de X es X. El inverso del inverso de Y es Y. Y con eso ya he terminado la demostración. Hemos terminado. Eh, aquí termino la teoría. Esto es, Este final es el principio del contexto. El final que está en la 170. Pues este es el final. Y el contexto empezó. Lo voy a poner donde empezó el contexto, donde empezó nuestro desarrollo, y esto además se puede abrir y cerrar todas las veces que se quiera, el contexto de la teoría de grupos. Pero acá cuando lo, cuando lo abra, todo lo demostrado, ya lo tengo. A ver, aquí empezó el contexto, el contexto empezó en la línea 44, y ahí lo he cerrado, pero fijarse, control C, y lo hemos cerrado en la 300 y pico, ¿no? ¿Dónde hemos cerrado el contexto? Lo hemos cerrado aquí. Esta es la última que hemos demostrado y en la 270 he cerrado el contexto. Mirad, si aquí pregunto ¿Quién es eh, el teorema del neutro? Bueno, lo sabe. O si pregunto ¿Quién es el teorema que acabo de demostrar? Le pregunto ¿Quién es el teorema que dice el teorema? Inversa e inyectiva. Control-C, vengo aquí, Control-V, y le digo, ¿qué dice ese teorema? Eh, bueno, se ha puesto la mayúscula. E-H-M. Bueno, pues me dice, si sí, la inversa de X la inversa de Y, entonces X es igual a Y. Pero ahora pregunto. ¿Y si lo pregunto fuera? Control-C. Ya he cerrado el grupo. Si ahora le pregunto quién es el neutro, ¿veis lo que pasa? ¿Qué significa lo que me está diciendo? Pues que no sabe, porque el neutro solo lo conoce dentro de la teoría de, del contexto en el que se esté utilizando la teoría de grupo. Y lo mismo si en lugar de este le pregunto quién es el si le pregunto, aquí teorema inversa lo sabe, pero una vez que he cerrado la teoría, lo deja de saber. Es decir, que todo ese conocimiento de esos axiomas y esos teoremas vale en la teoría de grupo. Fuera de la teoría de grupo, no. ¿Ha quedado claro lo del de contexto en donde se desarrolla la teoría? Bueno, pues sí ha quedado claro. Aquí hacemos el descanso y en la segunda parte vamos a ver otra forma de hacer desarrollo de teoría que en lugar de usar contextos locales, utilizar clases. Pero ahora voy a parar, hacemos el descanso, parar la grabación.